Bienvenidos sean todos mis nuevos Bikers. Espero que estén bien. Yo estoy bien. Yo estoy la raja. Y el día de hoy les traigo una nueva instancia, una nueva forma de entregarles eh, más contenido al canal. Complementando lo que son los motoblogs y complementando lo que son los directos, los cuales quiero tratar de hacer semanalmente. O. Oh, lo más seguido posible. Como ya lo habrán leído en el título de este video, les traigo hoy algunos intercomunicadores que les podrían servir a ustedes. La plataforma en la que estaremos revisando esta información es en Aliexpress. Muchos de ustedes ya tendrán experiencias con Aliexpress. Yo en lo personal no he tenido malas experiencias. A no ser de una que muchos ya conocen en un anterior video, pero eso fue porque no leí bien la descripción del producto. Estas partes son de metal. Miento. Miento. Fuck the shit. Man. Me acaban de cagar, weón. No, no se llama. Puta la weá, weón. Así que ese es un pequeño recordatorio, recuerden leer bien la descripción, yo solamente les traigo el producto y espero les guste esta información que les traigo y espero que les sirva más que todo. Así que me despido por el minuto y los dejo con los intercomunicadores, recuerden que el link estará en la descripción del video. The So first, we're gonna clip them into these little slotted sides. Take the other side, do the same thing. Put it into the slotted sides. This will make it so you can actually clamp the bracket, which you can't do without these. You're going to take it, you're to go behind the liner. You're going to shove it halfway in. You're going to pull the pins back out. Pull it out and that will keep your bracket secured into the helmet and then let me show you how to install the speakers and the microphone so now that we have the bracket installed if this isn't going to work for your type of helmet we also offer another bracket that uses 3M technology so you can stick it anywhere on your helmet instead I'm gonna take it right here you can see that it's notched and you're going to want the Lexan logo to be facing down on your helmet so you're just going to go slides in clips in just like that now that you have it clipped in you need to plug in your headphone or your headphone jack. Keep in mind that this is a waterproof system, so you need to make sure you press it in all the way so it actually creates a waterproof seal. So you'll feel it push in, but then you give it a little slight more push and it'll go in a little further to make a waterproof seal. So to pull your system off to charge it, all you're going to have to do is take your headphone jack out and you're just going to need a little bit of force to get it past the clip. Push down and it'll come right off and you can go ahead, pop this down right here and go ahead and charge it. Si alguno de los que ya viste no te gustó, no te llamó la atención o simplemente no te interesa tener un intercomunicador, lo que te podría servir es esto. Acá lo que tenemos son simplemente unos audífonos eh, inalámbricos que se conectan a través de Bluetooth y que los puedes colocar en tu casco. La verdad es que uno de los chicos, uno de los New Bikers lo tiene y le ha ido bastante bien. Con esto ya te olvidas de los cables y puedes conectar Google Maps sin ningún tipo de inconveniente a tu casco así que eso chicos espero les haya gustado el video, espero les guste este nuevo contenido que quiero intentar incorporar dentro del canal además de los motoblogs y también de los directos en el cual lo paso increíble la verdad es que me río mucho con ustedes compartimos y hacemos familia eh, si quieres saber cuándo estoy en directo recuerda suscribirte y darle a la campanita también puedes seguirme en facebook e instagram como pelado noob ahí también estoy subiendo la información de cada vez que estaré en vivo Así que eso, chicos, los dejo. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.